Les habla Ulises Rodríguez y hoy es el lunes 27 de junio de 2022 y le damos la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Escuche esto, si usted jugó Powerball con PowerPlay en Campo Verde Minimarket en Corozal, usted podría haberse llevado un premio secundario por la cantidad de 150 mil dólares. Repito, el lugar fue en Campo Verde Minimarket Corozal. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para esta noche Powerball tiene un premio de 346 millones. Recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar.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 Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar con moderación. Y nosotros estamos listos para iniciar el sorteo de esta noche de Pega 2. Mucha suerte, boleto en mano a todos los jugadores de Pega 2. Primer número es el 1. Repito, el 1. Segundo número... Es el 8. Repito, el 8. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 1-8. El 18. Y pasamos para Pega 3. Favorito de muchos. Mucha suerte. Busque su boleto. Que ya nos llega el primer número. Y es el 6. Repito, el 6. Segundo número. Es el 3. Repito, el 3. Y tercer número. Es el 3. Repite el 3. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 633. El 633. Y pasamos con Pega 4. Busque su boleto si jugó Pega 4. Se acerca ya el primer número. Y es el 8. Repito el 8. Segundo número. Es el 5. Repito el 5. Tercer número. Es el 8. Repito, el 8. Y cuarto número es el 5. Repito, el 5. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 8585. El 8585. Y pasamos al multiplicador que aumenta hasta 5 veces en los premios menores. Y el número ganador del multiplicador es el 3, repito, el 3. Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash, que cuenta con un premio de 1.780.000 dólares. Busque su boleto que vamos a ver inmediatamente los números ganadores. Ya se acerca el primer número. Y es el 33 repito el 33 segundo número es el 5 repito el 5 tercer número es el 13 repito el 13 cuarto número es el 31 repito el 31 y el quinto número es el 4 repito el 4 ahora pasamos al bolo cash de Loto Cash, que es el 3, repito, el número 3. Los números ganadores de Loto Cash son 33, 5, 13, 31, 4 y el Bolo Cash, el número 3. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 110 mil dólares. Mucha suerte, busque su boleto, adelante con el sorteo. Primer número es el 1, repito el 1. Segundo número es el 4, repito el 4. Tercer número es el 25, repito el 25. Cuarto número es el 35, repito el 35.